Al entrar al canal, uh, vendrá por el Hydro, ¿no? ¿Quién coño, tío? ¿Esa ola? No puedo, no me puedo creer que ese niño haya ganado el trade, tío. O sea, ese niño ha ganado el trade, bro. No le voy a, no le voy a dejar que se ponga el chupito grande, ¿no? No le voy a dejar, bro. Eh. Uh -huh. Es que no le voy a dejar. Tengo que matar al otro, ¿no? ¿Y tú. tú? Vale, ese es mi muerta, ¿no? O sea, son, esos son mis chupitos, ¿no? Vale Muchísimas gracias, campeón, por ese mega follow, Buenardo Espero que disfrutes del directo a Yemali, Le a, a Lemagic Y, por supuesto, de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad Papá, que como en Twitch, bienvenido, pana ¿Cómo estamos y cómo va, por supuesto, este Ey, gran miércolesico con Flowa? Supongo que no habrá nadie, tío, ¿no? Ahí Espero que no me lo tiren, tío, los ratas Vale, está aquí, ¿no? Ah, que está aquí, hermano Hostia, ¿y eso? Bro, ¿tú, se va la pinza, ¿no? ¡Tú quieres me pinga en tu culo! Ese niño no va a poder... Ah. O sea, me tengo que cargar a este niño Tengo otra puta, tengo otra puta, otra puta puta plataforma, tío. O sea, literal. La paranoia de las plataformas, tío. Hermano, y ese niño. Gracias por la vida, bro. ¡Vamos! ¡Let's go, bro! I'm so fucking heavy for your level bro <laughs> Easy Easy clapping uh, I'm gonna rap in ha, daha daha hey <laughs> Loli esto tío Che, sí, me va a ganar final, tío. ¡Qué mierda, tío! Yo paso ya, coño! ¿Qué gana? ¿El ingenio o la habilidad, gente? Nah I just boring, bro Te deleteado, 50 veces te he deleteado Te reviento la cara te, Le meo la cara a tu madre Le digo, señora, usted que ha criado Y entonces, compadre, juega la habilidad antes que la experiencia, hermano Ese niño es un flipado, ¿sabes lo que te digo? Juega un mandito y es plan... Literal, ese, ese niño va a morir Y ese niño murió Casual, por decirlo de algún modo, campeón, chapa No es que sean muy buenas, ¿no? Realmente, entonces, ¿para qué coño quiere la construcción? Pienso yo eh, Ya no se puede construir, eh, en públicas no, en públicas no, claro Mira, mira al, niño, mira al niño, mira al niño, mira al niño, mira al niño Mira al niño, mira al niño Mira al niño con el arma mítica Toma ya al niño Toma al niño, rata Toma el niño rata. Mis malisos, oh, mis malisos, oh, mis malisos, oh, mis malisos. Oh. Qué niño tan rata. Y eso, es Apex. ¿has visto las tirolinas de los... Completamente. Eh, ah, sí, sí, sí, sí, lo he visto, eh. <risa> <risa> Gracias, campeón, el, el lobo, Por eso me voy a evitar disculparme. O sea, la temporada está tan difusa que da vergüenza. Eh, los que tengan experiencia o oh, eh, no se sepan construir son los que eh, tendrán ventaja. Los de play han ganado ventaja. ¿Me he quitado. Esperad un momento, que me, me deletean Bueno, en verdad, sabéis lo que os digo, ¿no? ¿Me merece la pena sacrificar daño por intentar ganar la partida ya Pues sí, la verdad, para que obviamente Bueno, en verdad, ¿qué coño? o sea? ¿Y te tú el niño ese, tío! ¿Y te tú el niño ese, bro! ¿Y te tú! ¿Y te tú el niño ese manteniendo el high ground! ¿Y te tú, tío! No, bro, que te vas a quedar ahí, compadre Te vas a quedar ahí, vamos, como un... ¿Y te tú, tío! Sí, sí, sí, bro, a volar, ¿no? Ah, vale, que está aquí, bro ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado, bro! Ah, hola, que tú eres el pro, ¿no? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! fucking pro! El pro, tío, cuidado, gente Cuidado, tío Que se aproxima el pro, bro ¿Verdad? Con esta arma Bueno, gente Finalmente ¿Qué os parece? Mmm... That shit is really nice, bro Nah... Nothing ¡Bacano! Aburridísimo ¿Había un niño rata ahí, tío? Lo dedico ¡Uy! Uh. Energy eres buenísimo, tío Eres energía, el niño de los monsters uh, Qué asco, tío, de verdad Ah, y hay otro niño rata, ¿lo veis? ¿Eh? ¿Qué hace, tío? Sé quién es, tío, o sea What the fuck Dios, y yo, y yo que me mata Dios, tío, estáis viendo eso, de verdad. Hermano, ¿cómo se nota que eres un niño de mando? Tío, te llamas Omar y yo... Hermano, de verdad. Uh... Estoy hasta la polla del Fortnite, la cantidad de gente que hay que no tiene habilidad ninguna. ¿Cómo estamos, campeón? Ese pinis poderoso. Aquí estamos en un combate de una persona de, de, de ordenado. O sea, nada, le, le he pegado bien. Así que... Un momentito. Porque ese niño va a tener que salir por ahí arriba, ¿no? Míralo. Wow. Me quería quitar la cabeza, ¿eh? Yo no digo nada. Son tres tiros, así que los va a tener, sí o sí. ¿Y yo qué hace? Cracker. Me lo quiere tirar a mí, ¿no? Supongo. Me lo quiere tirar a mí o qué pasa. Hostia, me he quedado bugueado. ¿Qué hace este niño? No sé si me, quedar, si me va a dar los materiales, pero bueno, este niño lo tengo que craquear, gente, a este. Eh, Está ahí. Ah, entiendo Perdón, hermano se me, se me había olvidado Me he puesto hasta nervioso Me he puesto hasta nervioso, hermano Me he puesto hasta nervioso, tío Me he puesto hasta nervioso Se me olvidó que los niños A para mí en este juego existen, bro Qué asco Y yo Y yo Y yo Bro De verdad, hermano O sea, me estás diciendo Que ese niño ha subido eh? wow Sabéis lo que voy a hacer Voy a bajar al low ground, ¿no? el tirón, hermano ¿Dónde va con la skin esa de Bruno Mars, loco? O sea... Mierda, tío. O sea, tío, jodido. Qué puto... Pi... Qué puto pillado el niño, eh. O sea... Literalmente un brillado niño ese Ponte más vida, compadre ¿Cuánta vida no tendrá? Tío? Madre el amor hermoso No tengo materiales, tío Es una putada, bro Nada más ha ganado, tío ¿Qué? ¡Hostia! Pues puede que no, eh. Pues puede que no, compadre. O sea, puede que no, churrita. La has cagado. La has cagado, manito. Yo, yo he jugado mucho a Fortnite, ¿vale? Sé perfectamente que la has cagado, manito.